Uno. Hola, buenas tardes. Me llamo Josefa y, y estoy aquí para contar algo de mi historia, porque mucha no se puede contar. Bueno, pues yo me he encontrado discriminada dos veces. Pues primeramente con un cubista que me tenía que operar y me dijo que como era ya mayor que no me podía operar y tengo una necesidad. También con un traumatólogo, también me dijo eso, que como tenía mucha edad, pues que no me podía operar. Y yo creo que tiene que haber un remedio para todas las la personas y para los mayores pues también somos iguales. Y bueno, también me he encontrado discriminada con un chofer que iba los otro días por el camino para el semáforo y me dijo, apártate vieja. Y también me, me dio cosas porque digo, desgraciado que tú llegues también a esta edad. Bueno, no lo tomé en cuenta mucho. Bueno, pues soy madre de cinco hijos, los he criado con mucho amor y con mucho cariño. Y ellos se han portado muy bien con su padre ahora porque ha, ha muerto y ellos se han portado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y me han portado como tenían que hacerlo día y noche con él y no, no tengo ninguna queja yo creo que conmigo lo irán a hacer también bueno pues yo he cuidado a mis padres a mis padres porque han estado enfermos ya murieron y bueno pues mis padres lo querían llevar a la residencia de, de esta de la cabeza ahora no me acuerdo cómo se llama y, y bueno se lo que yo dije que no que yo lo cuidaría y que yo quedaría a cargo de porque para mí era muy violento que se los llevara a, una, a un psiquiátrico. Y bueno, pues he hecho todo lo que he podido con él y no, y no me pesa, lo volvería a hacer otra vez. Soy una madre muy, con mi hijo muy exigente, me gusta cuida mucho, sufro mucho con ellos y ahora tenemos un problema y Dios quiera que salga todo bien Y bueno, pues con la sociedad tendría que la juventud ponerse en el lugar de los demás y educarse ellos primero porque antes hemos respetado a nuestros mayores, lo hemos ayudado, lo hemos querido, lo hemos hecho todo y ahora la juventud, este viejo que estorba, que está ahí y eso es muy doloroso para la persona que nos encontramos ya con unos años. Pues bueno, pues yo creo que había lo mismo que nosotros Hemos pasado, hemos sabido respetar, hemos sabido estar con ellos porque la juventud también se metieran en nuestro, en nuestro interior para pensar que si decimos alguna cosa que no está bien dicha, pues bueno, pues hay que respetarlo porque como siempre lo hemos hecho y lo hemos respetado. Y yo pido eso, que haya un respeto mutuo unos para otros y que si decimos alguna cosa que no está bien, pues vamos a en cuenta. Y la suerte es poder llegar. A esta edad eso.